Hola gente, soy de no los que os es lo no lo un vídeo de un túnel estamos aquí en la serie de llegar a Major eh, aquí en un túnel vamos a hacer hoy varias eh, misiones para empezar, vamos a empezar con la de... Evidence eh, el del papel el del papel, vale el del papel era, el de arriba nos daba una nota para este hombre Quiero recordar, ¿no? Este hombre. Vale. Algo para el chef. Chef. Esta nota. Dice que esto es para Andy. Vale. Es... Tienes que ir dándole las notas a los diferentes hippies, se supone. Y ya está. Es una misión... Facilita también. Simplemente tienes que... Vale, una cosa para el Capitán Sidney, ¿no? sé qué? Que creo que es el mayor Capitán Sidney, que es este ¿No? Sí, vale ya estaría Gracias, a ver qué dice Oh, muy tierno Querría ser mi Valentine Secret admirer Vale eh, Su... Eh, sí, de su Mirador secreto Que es este hombre, en verdad Vale, ya está, ya sería esa misión No la habríamos quitado encima, ¿no? Vale, necesitamos el brother Find evidence El Find evidence Era por aquí ¿Verdad? Eh, si no recuerdo mal Era en la cueva esta Por aquí, hay. Te daban aquí. Había una piececita, esto. Vale. Y. Ahora vamos al Liberator. Vamos al Liberator. Y. El de Find Evidence. Era el de aquí arriba, ¿no? Este hombre. Vale. This uniform, vale. I would like to continue the Mayor Lane investigation. Vale. Eh, bien. Talk to Natalie. Talk to South Chef Roman. Talk to Major Lane. Question in Jane Darren. Y Serge eh, quarters. Vale. Tengo que hablar con gente. Se supone. Antes que nada, vamos a guiarnos una cosa. Y es. Eh, bottle. Botel Porque me estoy muriendo de, de sed no vamos a darnos unas... 18 botellas Cuando, Para ahogarnos en agua, si hace falta Bien eh, Vale, vamos a... a ver, necesitamos hablar con... A ver... Cuesta en sign Darren to, A ver lo, El chef este es Vicky Necesitamos a Harry Natalie Vale Vale Bueno, vamos a ver Vamos a bajar Aquí. Tenemos que hablar con... Este es Benny. Vale, este nada. Eh... Vale, me ha da dado una... ¡Ah, me ha da dado la hace! La hace con mira. ¿Este qué es? Y me ha da dado la de la bayoneta. Eh... Vale, me ha da dado la de la bayoneta. Y este ahora me da... ¿Le puedo comprar la de la bayoneta? Sí. Esto lo necesito. Para... Ostras. Si no debería haberlo cogido. Si no hemos empezado... Lo otro. Ah, esto es Natalie. Vale. Ya hemos hablado con Natalie. Ahora necesitamos hablar con... El Saint Darren, Isabel. Doctor... Es paciente, get well soon. este es roman vale mm. goodbye franklin engine cliff vale, este no es Este eh. otro Jane. no, sam Sam, Mark. Ah, bueno, Harry. Tengo que buscar a Harry, tío. Harry no sería uno de estos. Ese no era Harry, ¿no? Franklin y este me hubiera dicho que era Cliff. Vale. Necesitamos buscar a Harry. Tienen que estar por aquí arriba, ¿no? Iván. Vale. Este es Todd. Vale. Este es. Oswald, Mayor Len, eh. Sorry, vale. En Jane Darren, aquí en Jane Darren, vale. Y Liet Sitch, eh. Lietnendan Harris, ¿qué coño es Lietnendan Harris, tío? Chef Lenendan Kile, Ese no es. ¿Quién coño es Lenendan Harry, tío? A ver, aquí no es. Aquí. Eh, comandante Lenendan Oscual. Este es el del Horde de Beacon. Venga, vale, vamos a hacer el del Horde de Beacon también hoy. Ya que estamos. Bien. Le Harry, tío, ¿dónde está el Harry este? Hostia Harry, Harry, Harry Ah, Harry puede ser este, hombre Este de aquí No, este es Simon Simon Tío, pues, no sé Este es Vicky Iván, habíamos dicho que era ese este mm. es Andy. Sí. Vale. A ver. Tú vienes de aquí. Vas por aquí. Vienes por aquí. estás aquí al sign Al otro ensayo. Vale. Aquí nada. Este hombre. Mark. Sam tank factory order que dice vale este no es este no es en ya en otro otro otro por aquí tenemos este vale este no este no ya en calvin Natalie, pues no encuentro al hombre este que nos queda. ¿Quién nos queda, tío? Search eh, Lietnendan Harris Quarters. Vale, Lietnendan Harris. Harris no será el hombre este que nos ha mandado la misión, ¿no? Porque como el Lietnendan Harris es el que nos ha mandado la misión, lo que tenemos que hacer es evidencia, hablar con él. Yo me cago a la puta, ¿eh? Pero no me suena el Nien... No, Chief Brian. Leniendan... Joder, tío. ¿Dónde está el Leniendan Harry este? Voy a buscarlo. Ahora... Ahora volvemos. ¿Qué cojones? Ya me he enterado cómo se hace. Vaya cosa... Es que, tío... Eh... A ver, tengo que... No sé qué... Yo creía que era una persona, tío, el Nyan Harry hecho este, tío, es que... Oye, es una persona, pero... tiene que hacer, venir aquí y coger esto. Y ya está. Ya tendríamos la maldita misión hecha. <risa> ¿Qué coño, tío? ¿En serio? Me te voy a poner yo aquí a buscar cosas en el Liberator debajo del suelo y todo, y yo. Esto es una broma, ¿eh? Interesante. Pero interesante, interesante. Vale, Ya. Bien hecho, tío. Vale. Good morning. Muy bien. Eh... Vale, vamos a ver. Clear con Jorde. Las cápsulas y... Esto voy a, Esto voy a abandonarla, ¿no? Esto me lo ha dado... Me lo ha dado el notario ese. De ahí. Bueno. Pero vamos a subir al hablar con el mayor. A ver si, si nos da algo Nice es thank you Vale Vale, he dicho algo de que no sé quién es un traidor No me ha dado nada, ¿no? Vale Vale, pues, no sé quién es un traidor Se supone, he dicho No he entendido esa parte, pero bueno. Yo la acepto. Dios mío, si es que tengo... Tengo la, los do, las dos armas especiales del juego ya. Plan del mapa. Que son... La pistola esta. Y la escopeta con silenciador. La escopeta con silenciador. Y la pistola con mirilla. Lo tengo todo, tío. Lo tengo todo. Vale. Vamos a ir a... a ver, vamos a ir a por las cápsulas estas. Podemos ir a, a buscar alguna cápsula, si no. Pero es que las cápsulas son misiones ya más... Más del MK2, tío. Y aún no queremos hacer eso. Aún no queremos hacer eso. Pero vamos a ver, vamos a hablar con, con Andy. Necesitas algo... No, tengo que ser... Necesito ser un, un piloto Habla con el mayor Me ha dicho, creo Para ver si me deja ser piloto Puede ser, eh No lo sé Let's catch the traidor Oh, oh, oh Vale, vale, vale Let's catch the traidor de conspiration Conclusion Me cago en todo, a ver He received a transmission from the smuggler That seems to have From zero in the far north But the suspect They actually use it at Relay Station Vale, fue en Relay Log, vale Bien, nos tenemos que dar entonces Una Gas Mask Necesitamos una Gas Mask Para hacer para hacer las siguientes cosas. Gasmask era barra GIF 1270. Vale. Y vamos a poner eh, filtros. Es filter, ¿no? Que es barra GIF 1 Los cuales me voy a dar unos 10 o así, más o menos. Perfecto, vale, pues tenemos que ir, si no me equivoco, aquí a Asilo. Vamos a ir a Asilo, vale. Uy, eh, necesito encontrar algunas evidencias, por lo que parece, ¿no? Algo relacionado a unas evidencias. Vale. A ver, podríamos buscar las cápsulas ya que estamos Entonces, no se puede romper. Si puedo saltar desde aquí. Eh, a ver, por aquí hay una cápsula. Esta es la primera cápsula. Vamos a coger algunas cápsulas que son necesarias para el MK2. Vale, la misión del MK2, pero yo lo que quería hacer era. A ver, ¿dónde, dónde más había? ¿Dónde había más cápsulas? Había por aquí, ¿no? Teleport, waypoint. Más o menos creo que me acuerdo dónde estaban todas. Más o menos. Había una en una montañita de estas. Más las cápsulas se ven, ¿eh? que no son algo que que tú digas tío imposible de encontrarla se ven la cosa es que las tienes que ver a ver había teleport waypoint point cápsulas cápsulas ¿Dónde están las cápsulas? ¿Tío? ¿Por aquí había más. ¿Allí hay una cápsula? No, ¿verdad? No, ese es el sitio este. Mm. Bueno. Eh, a ver. Vale. Aquí. cápsula por ahí arriba no sé que por aquí había una cápsula sé que por aquí arriba estaban las otras dos, pero por aquí había otra cápsula Es que no me acuerdo, tío no me acuerdo, era hace mucho ya joder a ver bueno, creo que vamos a dejar por aquí este capítulo, vamos a dejarlo aquí en mitad eh... espero que os haya gustado el vídeo en el próximo capítulo eh, buscaremos las que nos quedan de aquí eh, vamos a, a buscar lo del fine relay log y las cápsulas que nos quedan así que no mucho más si queréis más vídeos de un túnel ya sabéis darle like al vídeo y yo os lo traeré así que nada lo he dicho aquí voy a dejar este capítulo espero que os haya gustado y adiós